Muy buenas a todos, aquí vuestro hombre, bandolero 69 Continuamos aquí donde lo dejamos Capítulo 9, las peores intenciones De Evil Within Si golpea a un enemigo en la cabeza con una botella se tambaleará Y podrá matarlo con un ataque furtivo está es la cosa para pa llegar mucho Son las trampas para tratar a enemigos sin gastar munición Ok, vamos a ver cómo se nos da hoy Vamos a ver, este juego se las trae un terror psicológico este Vamos a ver En el campo de girasoles Un rojo ahí, eh El cuervo No falta faltan los cuervos Son los chicos del maíz, a ver Están ahí riéndose Ojo ¿Castellanos? Detective castellanos. ¿Eran los recuerdos de otra persona? Ya okay. Ya si haya tiempo que no volvemos al hospital, pero bueno. Okay. Estaba hablando en sueños. Ah, bueno. Su amiga enfermera. Pesadilla. ...paramos de tener pesadillas... No, no, ...por ahí no... Oh, Dios. No, la estamos liando... ...y a lo del espejito... ...a la máquina... ...en fin... ...que habla por ahí... ...este para grabar... ...bueno, no sé... ...en principio tampoco es muy necesario... ¿Está cerrada la puerta? No, no, la puedo abrir. Ahí. Así vamos aquí. Con el gel conseguido. 300 y pico. Esto es poco, ¿eh? 13.000, bueno. Está bien, está bien. Vamos a ver. Las ah, físicas, ¿cómo las llevamos? La barra de salud. Hola, bienvenido. Vamos a ver. Ok, nos damos aquí unas una habilidades ¿eh? Este nos pide 10.000, a ¿eh? ver Tenemos 13.000 Barra de salud, duración de sprint año cuerpo a cuerpo Jope, esta nos pide 15 Vamos a ver Armas Tiempo de recarga, esta ya la tenemos a tope 4.000 no vas ahí 0.34 segundos El tiempo de recarga Me digo por mejorar la tope No sé Aquí nos faltan un montón de niveles Ojo capacidad del cargador 3.000 Pues venga Mejoramos ahí El rifle puede estar muy bien El multiplicador de daño No lo hemos mejorado tampoco, tío el rifle este va bien, bien eh. El fusil de precisión No se le da. Ahí, más daño Aquí estábamos mejorando La escopeta El revólver El revólver apenas Si sí, este de aquí y este Le di Pero bueno Seguimos con la escopeta, la reserva, también un poquito de munición por aquí. A nivel 3. Este nos pide 6.000. Nos da más 2. Estaría mal, ¿eh? Mirad de agonía como reserva extra. Y ya lo tenemos a tope. Hace tiempo ya que no nos dan cerillas, ¿eh? No sé. Me ponía el virote explosivo. Ojo, ¿eh? 4.500. Me voy a subir este. Vale. Parece que es el más potente el virote explosivo. Así que lo mejoramos. Y ya no nos va a quedar mucho. Va a mejorar. Con 1.900. Poco vamos a mejorar. Nosotros. Cadencia de tiro del revólver. Aquí, tiempo de recarga, puede estar bien Pide 1000 Vamos a darle Ahorita que recargue un poquito más rápido el fusil Y los otros 900 creo que me los voy a guardar A ver, tiempo de recarga Habrá que mejorarlo a tope No sé si en esta partida no dará tiempo, pero bueno 400 pues nada, nos vamos ya. Ya hemos visto esto bien. Ok. Mejoramos un poquito. Vamos a ver aquí si hay algo por aquí. Ahí, la foto, ojo. Otras personas pueden distorsionar nuestros recuerdos. Ojo, ¿te tiene? Por eso debemos conservarlos bien. Vale Está aquí a mi lado Yo quería coger de ahí Todavía me sigue ahí el Ojo, ¿eh? ¡Ay, ay, ay, ay, ay! El rubi este Adiós Ahora no te le otra vez No sé qué Vale, hemos tenido ahí Uf, qué chungo los rollos estos. Traboscópicos. Vamos a ver. El periódico... A ver ¿Qué tal? No, hay periódico. Estos cuadros antes no estaban, yo para mí no. No estaban, ¿eh? Este sí un poquito siniestro. Pero bueno. Ahí el Sebastián. Vamos a eh, Aquí. las peores intenciones, las intenciones. Que vamos aquí. Ok. A ver. A ver qué nos cuenta que ha visto un fantasma. <ríe> Más o menos. Bueno. Lo vamos por este espejillo mismo, ¿no? Ok. Este no quiere ahora. Qué raro. Antes sí no dejaba, ¿eh? Vamos ahí. Al fondo, a ver. Uy uy, uy, uy, Ya viene el bicho otra vez. Ojito, tío. El cuervo. ¿Y disparamos? No, de momento no. Girasol. No, no, no, no. Ok. El sol maligno. Ahí viene el. el... El rubí por aquí Vale Ya no, te ¿Otro lado? Vale, no hemos tenido que coger el El espejo ¿Y algo por aquí? Partes Bueno Vamos a eh, ver, aquí ¿Qué es esto? ¿Esta mansión qué es esto? Cuervo. Un momento He visto esta casa antes Sí No, hay no. nada Tenemos el... El de este de explosivo. Vale ¿Cómo entro por ahí? Pulsándole aquí No he estado aquí antes Pero... Pero suena... Están hartando los, los cuervos, ¿eh? Voy a intentar... Es porque tengo ahí la... esta Ah, me la he puesto allí La tengo allí mal puesta Eh... Voy a poner este... Mmm, aquí Vale Y luego... Este estaría bien... Ponerlo abajo que lo tengo ya abajo y no sé si quitarme la escopeta y ponerme Las jeringuilla ahí a la derecha vale tenemos dos llaves Podría haber mirado lo de las llaves bueno a la próxima ok tiraso aquí al cuervo loco este la cabeza Toma Eh, pues si dejan cositas, eh Los cuervitos Ojo Unos cartuchitos Me viene muy bien para la escopeta Venga A ver si lo puedo Recargar yo Así no <ríe> Así Vale Hemos cagado pero bien Hay que mirarlo bien Las cajitas estas Nada Aquí Está lleno Aquí hay más Vale, una ringuilla por lo menos lo he cogido Vale hay que... Vamos a de lado Hay que explorarlo todo Vale, para no dejarnos nada Ok, cargo aquí un poquito Pero no haya trampa ni nada Últimamente está todo esto muy tranquilo Seguro era que cambia todo Cuando entramos aquí al edificio Ahí Un poquito de gel. Nada Tenemos que bichear todos los rinconcillos esto. Por si hubiera algo Antes de entrar Por aquí Por aquí Y algo No En Al principio no No aparece Aquí sí, una cajita y un barrilete. Que no me dan nada. Cachis. Vamos, Sebastián. Te escunda Y otro barrilete. Sin nada tampoco. Bueno, están troleando. Vale, pues ya le hemos dado la vuelta a todo. Vienen más, más cuervos Miro por aquí por la. Por la fuente. Me parece que no hay nada. No vamos para adentro. Vamos a ver qué clase de criatura nos encontramos aquí. Venga. A ver, la mansión esta. peores intenciones. Eh. Dios, se lo llevan al Leslie. Punto de control. Ahí no vamos para entrar, está claro. A ver aquí. Jeringuilla, pues me puedo tomar una, ¿no? O la dejo por si acaso. ¿Y ahora qué? Ojo. Vale. Capítulo 9: Las peores intenciones. Esto huele a volver otra vez al hospital. Vale, imposible. Puerta se abre, sí, pero no entro. Fíjate. Hay cuántas telarañas por aquí y las escaleras para arriba. Bueno, vamos a observar esta habitación que tenemos aquí. Se oyen monstruos, eh. Si oyen ya por ahí. Cositas rara, ¿eh? ¡Ujo! ¿Cómo ambienta esto? La musiquita A ver, ¿este qué? A ver ¿Hay algo? ¡Hola! ¿Hay alguien ahí? Me lo cargo todo ¿Y ¿Esa tubería? Para esto, para esto Están allí No sé si me veían con la luz Tengo poquitos cargadores Pero bueno, este es que va muy bien, ¿eh? Este es que va muy bien ¡Paga! ¡Págate! ¡Cojo! Esto será para distraerlo Yo qué sé ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Por qué da tanto susto esto? Viene. ¿eh? Madre mía, que viene, tío Corre ah, Madre mía, la que me ha dado con un brazo nomás Pero, hombre, eso se avisa <ríe> Mamma mía ¿Qué? ¿Ahora que tengo que huirla, eh? ¿O qué, tío? ¿Qué hago? Mandarme <ríe> su herencia Mamma mía Porque Este, este inmortal, este no puede matarlo no sé, me ha matado de una, tío ¿Y ahora qué? A ver, por aquí Me la da mucho alequi La abre a patada la abre ahí Del tiro ¿Otro farolillo como el mío? Vale Estoy rompiendo Aquí las porcelanas. Me va a venir otra vez, de luego <ríe> El rubi este Hombre, una cerillita hay tiempo que no cogíamos. Esto no da nada, ¿eh? Los arrancillos. Más habitaciones y rollos. Uf, qué miedo, ¿no? ¿Qué hacemos? Oy, oy, oy, oy. Chungo, ¡Ay, ay, ay, uy! ¡Qué tío! ¡Ay, ay, Me dio bien por no agacharme. ¡Qué en la mar. Qué mal vamos. Ya me había olvidado de las trampas estas. Maldita Tres cartuchos Se ponen ahí agachado. Y tres cartuchos Bueno Otra botella Y gel, ¿no? Y todo gel A mí que había visto una botella, pero bueno Pego una patada y la he escondido Y aquí R1, esto es para escondernos ¡Ojo! Ojo Eh, mira, se puede ver ahí un poquillo, pero bueno, tampoco es que se vea mucho Bueno, ya tenemos un escondite Madre mía Este no va a perseguir por aquí, tío El rubí este Maldito Bien. Ese es el rubi, tío se para adentro Que viene <risa> Ah, no veo nada, míralo Míralo, ha pegado ahí una patada También como nosotros Pero se pira Vale, vale, lo hemos dado esquinazo Ostras, tío, Ali que del pavo este mamá mía Pero bueno, chaval Ya Escopeta, despacito. Que encima no sepa dónde tengo que ir. Por aquí abajo está, aquí y no, no encuentra, eh. A ver, se ha ido ya de aquí. Si encontramos algo, una granada. Aquí en el piano no hacemos nada. A ver, aquí, ojo, eh. Que aquí todo te puede matar, macho. Entra de la sala de música, de la mansión. Dos mundos separados por un abismo. Arriba los espectadores anónimos se burlan de la tragedia. Abajo las víctimas desamparadas lo pierden todo. Mm, nos podríamos ir arriba, entonces. Yo creo que por aquí abajo la estamos... A ver. ¿Qué ha pasado? No tenemos la llave, seguramente, digo yo. Otra cosa no hace. Vale, necesitamos algo para ahí. Creo yo, ¿eh? Bueno, vamos a ver la mansión esta Aquí nos da un arpón, pero lo tengo lleno Y es que no sé si le puedo disparar al... Al rubi este No, odio. Oh bueno, ya me he dado la jeringuilla el Rifle, es que tiene poca munición Y con esto no vamos a matar nada Y menos al Ruby. pero bueno Vale Ahí necesitamos Algo Si va a venir Es que es muy poco De este Lo que tengo Muy poco si no volvería otra vez ahí a No vamos a ir para arriba eh Voy a intentarlo Bueno, dice que por arriba Nos vamos a burlar de la tragedia No sé qué Vamos a ver, vamos a ver Por abajo parece que nos pilla, eh Venga, vamos a por esta de aquí Mismo Está bloqueada Esta no tengo ni idea Esta se abre Bueno, vamos a ver qué hay aquí No suele haber nada por aquí Pero bueno, a ver si teniendo suerte pues Nos no da un poquito de gel o algo Vamos a ver, ahí está ahí en la guillotina vale, Vamos a ver Rueda abajo, vale, vale, tenemos una de las De las ruedas De la, rueda, la... caja fuerte de abajo El 0 Míralo, 9 el... Míralo engo... Está ahí en la guillotina A ver, la tatuilla el gel. ¿Qué viene o qué, tío? yo me va a pillar otra vez Bueno, tenemos una rueda Algo es algo Falta otra rueda Ojo aquí, eh Que se si oyen bichito Bichito por, de, por llamarlo de alguna manera Ojo aquí en la biblioteca, eh una trampa podemos utilizar nuestro beneficio es que lo oigo por aquí por el pasillo este míralo se puede pillar para la espalda hay que son dos no huye huye aquí fuego ¡Qué todos. Bueno, ese ardió. Ahí, viene. ¡Porque oh, que mal apunto. Ahí que viene. Ahí que viene otro. Pillo al hacha. Se levanta. Toma, destrozado. <ríe> Ahora sí, te meto fuego. Eso por aquí. Me siento dejar por aquí. Ok. Queda una cerilla nada más. Bueno. No me quiero emocionar mucho. O sea, esto es un laberinto, eh. Esto es un laberinto. ¡Ay, ay! ¿Qué viene? Tenemos que correr. ¿Qué viene por aquí? Ay, ay, ay, que me metió donde no era. Ay, ay, que me canso. Apágate la luz. A ver sí. ¡Ay, aquí hay que ir, una escalera! Mamma mía, mamma mía. El rubí. Ay, ay, ay. Que me voy a quedar aquí pinchado. Vale, vale, se va. Ay, ay, ay. Uy, uy, uy, uy. la apunta bien. ¡Apunta! Y dispara. Ay, ay, qué susto, perdido. Y me le tengo que pegar fuego también para que no se levante. Ah, mi última cerilla. Bueno, tenemos aquí la otra hervedad. Uff. Venga, con los números de 024. Ahora lo malo es que no sabemos la contraseña. A ver, ¿para dónde mira este? Creo que para el cuadro, ¿no? La guillotina, lo que falta, ¿no? Estaban ahí Ahí. Bueno. Que la mitad del cuadro que falta abajo o algo, ok. No sé si era una pista o qué, no tengo ni idea. ¿eh? Uf, qué susto me ha dado el rubí. Este, ya está, no, ya no hay más nada. Ojo que allí hay una trampa, eh. Venga, baja, Sebastián. Darte bulla que viene el otro. No hay más nada, no. Y el hacha no me gusta a mí, en verdad ¡Ay! <risas> ¡Qué susto da! Vamos a ver esto Tendrá de eso casi seguro Venga, vamos a ver cómo le damos ¡Bien! ¡Perfecto! Esto nos viene muy bien Yo creo que ya ni no más nada Aquí, aquí, aquí El gel. Y en él no podemos estar mucho tiempo en el mismo sitio, creo, ¿eh? Uf, y es que me pierdo yo por aquí también. Bandera. Hemos perdido ya. Ojo, otra trampa. Venga, vamos a ver. Uy. No, apatadones no Entra tranquilo, macho Ostras, oh, Y algo Un poquito de gel Va a venir ya mismo este Y vamos a tener que salir corriendo Y no No lo Uf, no lo tengo claro ¿Para dónde tengo que tirar? Digo Si quiero un botiquín Todo grande Ay, para escondernos Vale, pues si viene Ay, ay, ay la hacha a ver si le puedo pegar con el hacha Mira, un pico tiene ¿eh? cuidado mamma mía! la que le hemos dado a este lo malo que no tengo quiero que no se levante <ríe> no te vaya a levantar ¿eh? ay ay que viene Viene, tío. Que viene, que viene, que viene, que viene, que viene, que viene. Que lo estoy oyendo, eh. Uf, qué susto. Que no me viene por aquí, por la puerta esta. Vale. A ver si la damos la nota. Nota la habitación de Ruby. Vale, vale. Vimos su mansión, eh. He vuelto a ver, de pie al final del pasillo Tan guapa como siempre, con su melena negra Y esos oscuros en el rostro de porcelana Iluminado por la luz de la luna Llevaba su vestido favorito Rojo como el atarecer, como un rayo de sangre Bajo la tenue luz Laura, sabía que estabas viva Vale Pero no me da la combinación ni nada, ¿eh? Llevo la Laura esta La lista Vale, que no viene muy bien Ay, ay, ay, ay, ay No, más... Ma... De esta no Pues la estoy gastando toda <ríe> Por ponérmela ahí Madre mía la que estoy liando A ver Tengo 14 Voy a quitar ya porque madre mía Lo estoy gastando todo Bien, tenemos un botiquín de reserva Guay, guay Voy a poner objetos clave. Tenemos allí la... La ruedecilla no sé cuándo tengo que tirar, eh Eso ya hemos visto ahí que nos podemos esconder Un par de ellos para escondernos Vamos vale. Aquí ya hemos tirado No se podía Vale Venga para acá Agachamos un poquito Da la mierdito la, la mansión esta, eh Ay, ay, ay, que no puedo mirar para allá <ríe> Otra puerta ahí Sebastián, ¿dónde está? Agenda más No hay nada Y Puerta, y más puerta. ¡Cachese la mar, tío! ¿Qué es esto? ¡No me fastidia. ¡Que no le doy! Vale, hay que dispararle ¡Ya, ya! ¡Mamma mía! ¿Cómo nos han pillado otra vez? ¿Cómo nos trolea? Macho Podría ir con el fusil ¡Mira este! ¡Qué chungo! La araña, psicodélica ¡Oh, Dios! ¡Hoy no hemos grabado! ¡Madre mía! ¡Hacerlo todo otra vez! Me parece... No me fastidia Sí, sí Uf, Esto es lo malo no me ha grabado Ay Maldito Y yo eso no mola que Venga el rubí este, verá te nos pilló por aquí Aquí no había nada, ¿no? Ahí está Yo voy a pasar de él Eh, nota Nota del comedor Necesito recursos Jiménez, al final me va a servir de algo Es imbécil, dice Bueno Está chunga la cosa, tío Ahora tenemos que hacerlo todo otra vez Qué mal Bueno Bueno, ya me había perdido, pero que. De hecho, ya habíamos avanzado bastante. Podía haber grabado, tío. Bueno, no hemos intentado ir a grabar al hospital. Ya con las dos ruedas tenía que haber intentado. Pero bueno. Ahí. Tenemos ya. Sí, el cuadrito. No sé si nos dará alguna pista o algo, no tengo ni idea. Ya ni le pego a la.. A los jarrones. Este sí me lo llevo Están corriendo por ahí, asustándome Bueno, pues nada Ahí me quito Vale ¿Eh? Pagamos la luz Ojo que no nos vea cuchillo tiene? y viene Qué miedo da Ven para acá, amiga ¿Me viene? Voy yo ¡Ay, que se da la vuelta! Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. No tengo la, la cerilla. Para quemarla. Viendo la luz. Ojo. Hay que subí arriba. Por poco Por poco no comemos la trampa Ay, ay, ay Qué susto da todo esto Tenemos la botella Vamos para arriba Va, A coger La ruedecita Ay, ay, ay Toma Que me va a pegar. Me está pegando. Con el hacha aquí viene otro. Que no muere. He andado. Ay, he oh. Me Ay, que fallado. Me ha dado, tío. Uf. Ay, ay, ay. ay. <ríe> Y darle... ¡En la frente! ¡Ay, ay, ay! <risa> Venga Malo que no tengo las cerillas, pero bueno Cogemos esto Venga Nos tenemos los dos, debería de grabar Bajar abajo y grabar No sé si será algún número eso 2, 4, 6, 8, 10 y 11. Ahí. Hay 11 y abajo había 2. No sé. ¿Qué será los números que tenemos que poner? ¿O no? Venga. Vamos, Sebastián. No tenemos mucho cuidado. Yuri, a grabar, ¿eh? Ay, ay, ay, ay, ay. ¿Qué hemos estado antes? se va a levantar o qué? Venga, <ríe> me llevo el gel. Y a ver si podemos grabar. Y a ver si no me pierdo aquí en la... En la biblioteca. A ver, el Lesslie. Que no venga el rubi este Estamos llenos Esta es la que me suena a, mí a a... lo de la enfermera, ¿vale? Para grabar Muy importante, pues si morimos otra vez la nota no, nuestro diario, el corte del periódico Crimson Pond. Niña y niñera mueren en trágico incendio en Crimson, 11 de febrero de 2012. A pesar de la rápida actuación de los bomberos y su esfuerzo el fuego se propagó con rapidez y se cobró la vida de una niña y su niñera, ayer por la tarde en el área de Park Rice de Crimson. Lili Castellano, de 5 años, y su niñera, Juanita Flores, de 56, no pudieron escapar del humo y las llamas que devoraron con rapidez en la casa unifamiliar. Los padres de Lili, inspectores del departamento de policía, acudieron con premura, pero ya era demasiado tarde para salvar a su hija de las llamas. ¡Oh! ¡Qué chungo! ¡Qué drama! Los bomberos lograron sofocar el fuego ahora después, cuando la casa ya estaba en ruinas. Se están investigando las causas. Pero todo apunta a que el fuego se debió a un fallo eléctrico. Continúa en página 8. Incendio. Bueno. Muy chungo. Y vamos a volver al hospital. Ojo. Uh -huh. Qué miedito no da sabía. todo esto. ¿Qué sabías tú? Vamos. ¿Eh? Pues, pues, tenemos no dos llaves que también. Ya, ya. Podemos coger el periódico. Ahí. Hallado dado varios cuerpos Hallado varios cuerpos, cadáveres cerca de una finca rural La identificación podría llevar semanas Cuatro cuerpos mutilados Han sido hallados cerca de la finca de los victorianos Los cadáveres muestran signos de haber sufrido intervenciones quirúrgicas Esto es todo de aquí, del hospital, seguro, vamos Ponte una musiquilla ahí, amena Y divertida Rubén, desaparecido Rubén victoriano, el hijo de la adinerada familia victoriano No ha sido visto desde el incendio de la finca familiar Ojo ahí, eh todos estos datos A ver si tenemos el de este Luego también podemos ir a lo de A lo de las llavecillas tenemos dos llaves Ahora alguno de aquí Este mismo que me he encontrado Este primero, a ver que nos da La nada Ah no, de estos de Virotes de De hielo Uh -huh. Tenemos un montón. Si es que da igual el que sea este mismo. Vale, otro poquito de gel que nos viene bien. 7000. Bueno, al menos hemos conseguido llegar a 10.000. Vale, ahí nos dejamos munición. Podemos coger una poquita. Si no todas, pues bueno. Hay más virotes Que estamos llenos. Mira, un poquito de. De cartuchito por aquí. Me lo llevo. Vale, tenemos 13 por ahí. 6 por aquí no harían falta más, ¿eh? Más munición. Y 14, 7 por ahí. Vale. Pues vámonos ya para... Para utilizar el gel verde. Aquí tenemos nuestro despachillo también y tal. Aparece aquí de vez en cuando. Pero bueno. No parece que haya nada por aquí. Ah, mira los, los mapas que Se van poniendo por aquí también Uf, Nos falta un montón de mapas, eh De azulejos ahí Ok Vamos a ver la silla Eléctrica, como yo le digo Pega ahí la descarga Y vamos Hay que tener ganas De meterse la máquina Vamos a ver Tenemos otros 10.700 Se lo estaría bien El sprint Para correr Ya que sé Podríamos hacer Son 6.000 lo que nos pide esto Nos quedarían 10.000 Muchas veces no viene bien, ¿eh? Para, para vivir bien este juego se huye bastante Venga me gusta matarlos, pero hay veces que hay que huir. Y puede estar bien. Vara de salud. Ya lo tenemos. Nos pide 10.000. Ok. Hola, Martín. Ándale, ándale. Aquí estamos. A ver la arma. Tenemos 4.700 para gastar. Pues sí, más carencia de tiro. Puede ser los, los tiros más rápidos. Podría estar bien. Y de 3.000. Este no podemos, por supuesto. Impacto crítico. Interesa también, ¿eh? Vale. Yo creo que puede estar bien también. Y la escopetilla. Aquí este también lo podríamos mejorar. Pero bueno, ya cuando tengamos más. Tenemos muy poco ahora mismo Así que 1700 me lo voy a guardar Bien. Grabamos Que es lo que hemos venido prácticamente También A ver Aquí No, he grabado Nueva ranura Oh Dios Hay leopardas. Bueno, sobreescribo Ah, recién te he notificado No, llevo un ratito, llevo media hora por ahí Una de ellas la tendré que borrar Esta es la que tendré que borrar Pero bueno No ver la que lío Hay que tener cuidado con eso Bueno, de todas maneras tenemos un par de partidilla grabada Guardada y puede estar bien. Venga. Vámonos otra vez a Leo. De la mansión. Que no lo tengo yo claro esto. Y viene. ¿Ahora para dónde voy? ¿Qué hago en todo? Y viene. Necesito un armario. <risa> Necesito un armario que me va a pillar y aquí no está el armario. ¡Ay, ay, la bomba! ¡Ojo! he cogido la bomba! ¡Que viene! ¡Ah! ¡Ah! Amigo. Estaba ahí el de ese creo, tío. El armario. Madre mía, madre mía. ¡Vete! ¡Vete de aquí! ¡Vete, vete, vete, vete, vete, vete! ¡Ay, ay, ay! Qué susto me ha dado, tío. Aquí es. Eh. Oy. Dios, que se pasa mucho miedo Con el Ruby este, macho Vale, y ahora ¿Cómo, sab cómo sabemos nosotros la...? Ah, vale, aquí va sola ¡Sola! ¡Ojo! ¿Qué es esto? Una puerta secreta Uf, Estoy acojonadísimo Ahora mismo <ríe> ¡Siéntete! <ríe> ¡Ay, ay, ay! ¡Que nos van a pillar, tío! Ese es uno malo, el más malo de todo. ¡Qué muy chungo! El Ruby. Y una serie de personajes malignos. ¿Qué tenemos aquí? Entre el doctor y el Ruby y el Leslie. Madre mía. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? ¿No tenemos nada más que esto? Pues venga. Vamos a ver. Eso, tío. Sujeto oh. número 14, prueba 88. ¿Dónde le doy? tercer intento. Colocación de electrodos C4. Estimulación. Ya te digo, tío. El centro de la esperanza. Le doy, tío. No sé dónde darle, eh. Al estimular el eje de la esperanza mejora el control de la voluntad del sujeto. Pero vamos a cargar. No sé, tío. Insertar la sonda. Bueno, vamos a insertarla. Ojo que me ha quitado vida a mí, tío. ¿Qué mierda es esto? Si tengo que disparar aquí. No sé. Me ha quitado vida otra vez. ¿Pasa, tío? Quiero saber dónde tengo que disparar la sonda es que no me quite vida a mí No puedo liberar <risa> Tío, es que no, no sé dónde Dale Estamos haciendo polvo al... Poh, madre mía No sé qué es esto, eh Lely nos va a comer. ¿Qué hago? La máquina esta sangrante. A ver, hay una nota. C4, esperanza. P29. Pff, no entiendo nada, tío. A ver, perseverancia. A ver si es que la tenemos que dar ahí donde nos indica, tío. El M8S, no tengo ni idea, ¿eh? Ahora aquí tenemos que hacer aquí de de médico no sé ¿Qué está esa parte. algo es esta no sujeto número 14 prueba 88c sistema límbico tercer intento colocación de electrodos c4 de simulación del giro singular el centro de la esperanza ah tío ¿Qué va? Al estimular el eje de la esperanza mejora el control de la voluntad del sujeto. El eje de el la esperanza. Consciente. Oh, tío. Es un ruido muy raro. No tengo ni idea. Un lado la zona del cuerpo. Aquí, vale, hemos encontrado. Ojo. de casualidad, ¿eh? Que acabo de activar. Venga. Gracias, Martín. Se agradece. No sé, eh lo que acabamos de activar. Ni lo que vamos a hacer. Ahora, ni nada. Aquí ya. Nada, ¿no? Me ha dejado de, de vida. Bueno. Antes cogimos. Cerilla, cogimos un, un botiquín, ahora no lo hemos cogido. A este. Venga. Este año el doctor. no ha recibido el el... De la el doctor. ¿Por qué iba a recibirlo? Ha hecho algo especial para merecer un donativo ¿Y el otro qué chungo? La familia Victoriano siempre ha sido muy generosa con nosotros. Un espíritu aquí, tío ¿Dónde están tus padres? Se han marchado ¿Cuándo crees que volverás? Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay Algo concreto de lo que quiera hablar, doctor. Se ha mosqueado este He venido a informarte De que el hospital ya no podrá facilitar No nada. Material De apoyo tu investigación se verá perjudicada pronto ¿Cómo se atreve a amenazarme en mi propia casa? Estos dos, estos dos son aquí maquiavélicos El doctor está súper implicado Yo no sé cómo no le he pegado ya un tiro al doctor <ríe> O dos Bueno, aquí ya hemos terminado En esta habitación ¿Vale? Vamos a ver lo que nos depara ahora la siguiente Nos faltaba, un... faltaba un botiquín quién me puedo esconder? No sé si será un monstruo el que ha venido No, lo malo ¿Será el ruby Estamos llenos Puedo apagar la luz Está ahí afuera, desde luego ¿Cómo en qué, tío? Es que suena que está aquí detrás de la puerta A ver Uff No paro, ¿qué? No. Sí, ese sí, me ha visto ya. ¡Ay, por acercarme! Quería dar la chola. Mira, me quiere dar? Todavía. ¡Ay, que me ha fallado! ¡Muerte ya, hombre! También no me ha encontrado la... Y otra vez Bueno, el culito apretado Que se llama Bien, la cerilla Este qué pasa Lo Incendio Me espero ver, El incendio vaya que se levante Ahí Hombre, no Fuera, bicho Aquí Una botella meringuilla De ella parece que es el mismo líquido rojo. Vale, es para abrir la puerta, la tubería y todo eso que hemos visto antes. Ok, pues bueno, pero es que ya después de pasar esto, yo iría a grabar otra vez, tío. Este juego se las trae, ¿eh? a ver si me deja. Molaría grabar más, más eso, más de otra manera, pero bueno. Ok. Creo que se preocupa mucho. Hombre, no. Para no preocuparse. Vamos no, otra vez. Ahí. Ahora sí hemos quitado bien la partida. Vale. Ahora hay 18 ya, tío. Todo ese tiempo ha pasado ya. Bueno, ¿cómo andamos de gel y eso? 2100, es que es muy poco. Me lo guardo un poquito. Si no, vale. Aquí tenemos un poquito más de aguante. Parece que, que sí. Está bien, está bien tener un poquito más de estamina. Venga, vamos a ver ahora. Qué susto da, todo. Ahora tenemos que pasar dónde estaba el otro, ¿no? Por aquí no hemos pasado al final ¿Dónde se supone que está el El colega? Yo qué sé a ver, Es que está ahí Es que no No lo esquive y Tire adelante o algo O aquí la trampa esta No sé, tío Uy, por los pelos Me ha explotado la cara de milagro Creo que no está el rubí a ver, yo le meto ahí un granadazo y me quedo tan pancho, ¿eh? Hace tiempo que no la utilizo Venga Vámonos, ya Una botella Esta no sé si se rompe o no No, esta no Yo creo que ya me puedo subir Aunque cuidado que puede haber más trampa y tal, ¿eh? Y este se puede levantar si no lo quemamos malita vale 7 de 15 22 vamos a la trampita Muy rápido Yo es que la, la hacha no, no la suelo utilizar mucho <ríe> Si sí, madre escopeta aunque el rifle Que lo hemos mejorado Va muy bien Vale, otra máquina de esa eh Ojo Estamos llenos es Que no me fío Que aquí te atacan enseguida Por la espalda O por cualquier lado Te sale... Los monstruos aquí Y te matan Otra vez A ver Venga, vamos a intentar este, ¿no? A ver si vemos ahí ¿A dónde hay que darle ahora? Pero igual El daño, al consentimiento Vamos a ver Vamos a ver que, qué hacemos Venga Sujeto número 58, 92, pues nos dice: m la... en 33 en efectivo. Al la F7. F7 la consentimiento de la Pues va a ser esa, eh? La del consentimiento, Éxito creo. O no. al Quedan rastros Aún quedan rastros de su personalidad Pues. Eh... Bueno, yo le voy a dar ahí el consentimiento A ver ¿Qué tal? A ver si encuentro la parte Uy, Está por aquí, más o menos Vamos a ver, no Bueno, estamos fallando más que la más No es por ahí Poco Pruebo Y seguro que no No A ver, la azulita, ¿no? Yo qué sé Ahora, por fin a la azulita Venga Se nos va a venir, ¿eh? se nos viene punto de control este es, eh, aquí otra vez esto por qué ha vuelto no le he dado permiso vamos los dos somos hombres de ciencia los hombres de ciencia buscan conocimiento tú me enseñas tus experimentos y yo te enseñaré otras cosas no le gustaría pensaría que son repugnantes. En experimentaba aquí en la mansión, ¿eh? para los profanos, carga repugnantes. He hecho muchas cosas que otros considerarían desagradables. Usted cree que soy una especie de monstruo. Veo que te preocupas demasiado por tu apariencia. Mi comedia vida, pero tu mente es low le interesa a la mente al, al doctor. Uno de ellos es Marcelo. Marcelo. El otro Rubik. Venga, bueno, nos damos la jeringuilla. Vale. Y nos recuperamos la salud que nos ha fundido tela marinera, eh. Ahí. estoy viendo que va a venir el monstruo. De hecho, lo estoy escuchando ya. Nada, vale, un poquito de parte. No me acuerdo para qué eran las partes, en verdad. Pero bueno, ¿y ahora qué? Para a tenemos que ir. Se oye peñita por aquí, ¿eh? Ya, ¿Sí? ahí con la mano. Supongo que tendremos que ir de vuelta, ¿no? Suena sí, no, un monstruo muy chungo, ¿eh? Y de pillar ¿Dónde está? Tiene que estar ahí pasando eso. ¡Ah! Un poquito ahí de... Me la ahorro Me la ahorro ahí Ya tenemos la otra Quiero ir a grabar, tío Es que no me fío Vaya que perdamos ahora Que venga el Ruby ese Ya solo queda una ¡Ostras! Que nos queda otra más ¡Madre mía! Bueno, vuelvo un momentín Grabo Veo que se preocupa mucho Ok Aquí Venga. 9 horas y 25. Tenemos 3100 de... Es muy poco. Podemos ir a ese. Aquí tenemos otro espejillo más cerca. Venga. Vamos a verlo. Encontrado lo que sí de mejorable, yo tampoco lo tengo muy. Pero bueno, muy allá. Vamos a ver dónde encuentro yo la otra. Tenemos dos. Nos falta una. Y la otra sube para arriba, eh. Vamos a para arriba, tío. A ver Esa por aquí, por el salón Este Hombre, no entres tampoco ahí a lo loco Esto ya lo cogimos Bueno pues Caja fuerte No, parece Una pira ahí con unos alambres y unos girasoles Aquí ya estuvimos, aquí nada Aquí... Aquí nada Esta estaba bloqueada A ver si se ha abierto algo Sigue bloqueada, tío Bueno, entonces ¿eh? La biblioteca otra vez Pirote de hielo Que no... Falta alguna habitación Alguna Algún tipo de Entrada secreta Para algún lado Algo que no hicimos Por aquí A ver esta puerta No, esta es la que venimos Va a tener que ser por aquí y Tuvimos bastantes aleillos Se levanta que se levante Le pega un tiraco Me queda una Pero vamos a ver Chiquillo, abre bien la puerta Normal no Todo el mundo Aquí No No Decía yo el El botiquín Pero no era eso el botiquín Venga la otra nota Vale El aura que estaba al fondo de la habitación Dice y tal en El fondo del pasillo El botiquín, aquí nos podamos esconder. Si viene el Leslie, el Rubí, que diga, ok, una botella que viene, eh. Me lo estoy oyendo muy cerca. ¿Eh? ¿Lo ves? Si sale el ojo que te estamos observados ahí, ¿eh? El ojillo este Parece que esté por ahí Porque lo oigo por este lado no lo he ido a derecho, así que... ¿No ves aquí? Con el resquicio de... del armario ¿Podemos pues, ir a por ahí, digo yo? ¿Eh? Está sonando ahí el corazón Está dando mucho miedo que... Aunque lo tengo muy cerca A mí que... Otro beso. Está por aquí, por el pasillo, yo qué sé. Míralo. Uh. El amigo, ¿dónde está? El amigo, ¿dónde está? Desde el pico, este ya lo matamos. ¡Ay, no, que me equivoco! Chucha, que me queda. Está muerto, ¿no? Sí, pero se levanta. Ya no se levanta. Una granadita. Perdemos la, la última cerilla. Vale bueno. Sí, habrá venido por ahí, yo qué sé. Pero. Seguimos sin. A ver, aquí. Cerillita, vale. Buenas son, supongo. Ok. Vamos a ver qué nos depara. ¡Eh! ¡Pah! ¡Está la trampa! ¡Y! Venga, atento, eh. Bien. ¿Dónde tengo que ir? Creo que para allí, ¿eh? ¿Por qué brilla algo o no por otra cosa? ¡No, hombre! Tranquilízate hemos estado Vale Un poquito de balita Yo creo que sí, que hemos estado antes Pero bueno <risa> Ok No sé lo que es esto Tampoco, la verdad a las balitas. en la mi habitación, esta. Ok. Ay. Venimos de allí. Tenemos que ir para allá, para el fondo. Así. Encontramos algo. Interesante. Míralo. Mira. Me van a encontrar a mí. A ver, esta puerta no la coimos, ¿no? No es puerta... De pega Venga, vamos a ver Y no encontramos nada Hola El gel. Y otra nota el Fragmento del mapa, vale Tengo que ponerlo ahí En el hospital Me He encontrado Un azulejo Aquí también nos podríamos esconder bueno, saberlo. Vale. ¡Ea! Que me pilló lo de la trampa. verdad que no me acordaba. ¡Que me olvida! Me salvado por los pelos, chavales. Dios mío. No me acordaba otra vez de esta trampa. Claro, claro. Aquí fue donde nos quedamos, tío. ¡Ostras, tú! ¡Maldición! Cojonado, ¿eh, tío? Aquí como nos ha cogido. <risa> Menos mal. Ay. Venga. Ay, ay, ay, ay, ay. ¿Eh? ¿Se le puede pegar, no? Toma. Hacemos una llavecita. Vale. Que no viene muy bien nada por aquí. A ver, ve, ve. tranquilo, tranquilo. No hay nada. Debajo de la cama me puedo meter. Para ocultarme. Aquí tampoco, tío. Debajo de la cama. Vale. Hemos pillado a gringuilla. Aquí para escondernos otra vez. Hay muchos refugios, eh, para escondernos, no, no sé. Me mira debajo de la cama, pero que no. Por si viene, ¿vale? Puede estar bien. Un escopetazo. Una fogatilla. Y aquí tenemos al otro. El gel por aquí. Ya, mover. ¿A dónde le tengo que chufar ahora? A este pobre. Subjeto número 12. Prueba 71B. Colocación de electrodos a dos. Ya, me ve. Estimulación de la amígdala. Sitio de recuerdos del... y emociones. El centro del miedo en el cerebro. se más nada el ¡Oh, grupo no siente lo mismo que yo pero es débil para aguantar la actividad psicológica que yo soporto a diario ahora tenemos que encontrar la mí ¿no? misela o qué madre mía no tengo ni idea de dónde dónde darle h uno casualty no tengo ni idea eh Por aquí no Error El rojo este La mitad la... No la encuentro, pero bueno A ver si fuera por aquí Bien La segunda Ha no mejorado Ok Qué movida, ¿no? Para abrir la puertecita Tiene guasa el asunto, ¿eh? Que no me pueda llevar a esto, pero bueno, ahí está. Y ahora volver y que no me maten, eh. ¿Y arriba, ah, vale, del cuerpo humano. Venga, espero que no salga el monstruito. Oh, padre, oh, padre, si sí supiera expresión en tu cara se me cargó creías que si me encerrabas dejaría de existir a no, la madre corazón que no siente lo creías verdad pues yo seguía sintiendo algo por ti estaréis orgullosos de vosotros mismos uh -huh. bueno espero que no se levanten que va a venir Es que va a venir Es que va a venir Aquí no es, esto es el servicio Aquí ya esto lo hemos registrado Bueno, vamos a un poquillo la luz que vaya tela Y nos podemos esconder también Vale, con razón, me quería yo meter por ahí, por la puerta esa Claro, era la trampa maldita, cuidado aquí, eh, <ríe> ay, ay! Aquí vienen los monstruos como venga, yo corriendo para atrás la biblioteca Ojo aquí, ¿eh? Puede haber monstruo o algo que. Lleno, pero bueno, ahí tenemos la fuertecita. Yo me voy otra vez a grabar así de claro, chavales. No quiero perder el avance Se le ha olvidado algo. Sí, sí, ahí lo tenemos. Nos queda poquito ¿Cómo vamos a dejar? 5.100 Tenemos una llave también Hombre, si me dieran algo de gel Estaría muy bien Acá estamos aquí A ver si tenemos suerte Y nos toca alguna graciosa Venga, voy a abrir una de aquí abajo mismo Nada Granadita Ah, no, de estos heladores Nada. Bueno, pues los guardaremos. Eh. Vienen bien, guardarlo. Aquí no me acuerdo que había la puerta esta. Ah, vale. Es la salida de nuestra amiga. Ok. Ya me imagino que no habrá más periódicos ni nada. Vale. Pues venga, vámonos. Es que no depara la puerta. Os oh, la puerta, eh La mansión esta, no vea, eh Tiene guasa Tiene guasa la tía Tomasa Venga, vamos a ver Aquí que me... Que me sale Ven, A correr, ¿verdad? ¿vale? Se ha cerrado la puerta, ¿no? ¿O qué? Sebastián Sí Nada bueno esto no presage nada bueno el... Ah, vale, aquí va a salir la... Ostras, la Laura esta, ¿eh? De la melena No, es el Ruby. Viene ¿Y ahora qué? Vale corte limpio. No hay cura para lo que te voy a hacer Está aquí investigando la y la experimentando Rubik como venga, tío Se está formando Se va para allí, para abajo, tío Están virotes Esto me huele a... Enfrentamiento con algún monstruo, eh Ahí ¿y me huele a eso Ay, el niño Ay, el niño Empezó con la pistola Luego la escopeta Ya vamos a ver ballesta A ver Podemos fiar No sé qué indica esto, eh, la verdad Y aquí habrá algo a todo para allá no hay nada no parece no sé sigo pues Venga a la puerta está no ver El niño este. No la valía a liar, parda. Ojo, ojo, ojo. La imagen. Eh, diabólica Ya está aquí. ¿Para qué? ¿Dispararle o qué? ¿Qué hago? Ay, ay, ahí ay, es un bicho gigante. Vamos a matar esto. Ahí de por abajo Pero y el de este No, no le dispara, tío Aquí, está bien, está aquí ¡Dámelo! Ahí No le hemos dado, ¿eh? Está ahí, yo no sé cómo Matar a esto, ¿eh? Este bicho ¿Otra vez? Bendición se va Esto ¡Ostras, tú! ¡Oh, otra trampa Lo bueno ¡No me fastidies, tío, que va bajando, que ya no va a pillar Vea, nos pilló Ay, ay, ay Qué dañito me ha hecho Nada más que hemos grabado su, oso. Bueno Que no sé qué hacer lo si corres para adelante ¿Algo debe de ver No lo sé Nos pilla, nos pilla seguro A ver, agáchate Me había ido por el otro lado No lo sé No llegamos, ¿eh? Mamá mía, los pichos. Jop. <ríe> Qué miedito da <de> todo. <ríe> ay, ay, ay, ay. El maniquí. ¿Qué es esto? Qué pesadilla es esta. Chavales. Ojo. No habrá más trampas, ¿no? No, no que va? Ahora esto Aquí vamos a quedar atrapados Espéralo Os lo he dicho ¿Qué viene? Espera, es que hoy? ¿eh? ¿Ahora qué? ¡Escopetazo! ¿Qué aguento. ¿Sí lo cojo Viene Odio Viene el monstruo Pasa, tío ¿Para dónde? Odio oh, ¿Qué? ¿Cómo paro yo eso? Me voy a morir Que voy a morir Como pito goma Te voy a gastar cartuchos, tío Uf. Que viene otra vez Pero bueno, espero que me pilla no Me ha pillado, me ha pillado Ahí con la cámara Me la ha jugado Aquí la mar Bueno, tenemos ahí el, el punto de control Vamos a ver Uf. Dios, qué pesadilla, tío es el rubí. Venga. Esto correr, todo lo que pueda. Ahí. No este. Vale. Estamos llenos Punta, dispara, hombre Que viene Que viene Que viene, que nos pilla, que nos pilla, que nos pilla, que nos pilla El gel, el gel, el gel El Corre, Sebastián Está cerca, lo pincho A ver si no me falla la cámara, tío yo iba bien Por aquí Pero me la ha jugado Ahí Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos, vámonos. Sebastián ¡Madre mía! ¿Cómo te pones esto? La bilirubina Más gel Te lo compro Uf. Qué chungo, ¿eh? De verdad Ostras, tío, los... Los girasoles ¿Este qué? ¿Me lo cargo? No puedo Toma Para que no me desusto. ¿Para dónde voy? Tengo nada más que una puerta, así que... Quiero salir de esta pesadilla ya Ay, qué miedo me da todo. Mira, estamos aquí en el campo de girasoles. Le peguen fuego aquí a todos. Mira, los, los aldeanos estos. Este es los del. Lo cuatro. Con la gasolina, la antorcha, los cuervos. Maligno. ¿Por qué me han traído aquí? Eso digo yo. Salvar a alguien. Vamos a ver. Otro ruso. Madre mía. A que lo hago moderado. <ríe> Los rusos quieren ahí. Tenés cuidado con ellos. Laura, Laura, Laura. Vamos a ver. Más espíritu. Aquí. Te oigo respirar. Está jugando ahí Vamos a ver, chavales Hay algo por aquí Al principio no, parece ya Han desaparecido Los deanos mataron el dueño en realidad. O quisieron matar aquí a... Yo creo que ya le han metido fuego a esto Solo están a punto de, de pegárselo y nosotros, como no escapemos de aquí.. Mira, están jugando aquí los niños. Vámonos, salgamos pronto de aquí, verás eh, Creo que allí hay niños. No he oído nada. Estamos jugando ahí la Laura. A ver. ¿Qué yo decía? Vamos a morir aquí. ¿El pueblo, El fuego. La Ardiendo. La ayudó a escapar Pero ella Ella ardió A la llama Mierda Mejor me largo de aquí Allí pues Vamos Allí que, ¿cómo subo allí? explica Aquí Pero si está rota la Calerilla Madre mía otra escalera por ahí ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Claro en el infierno! No veo ¡Que vamos a morir! ¡Que vamos a morir! Pero Pequer pegar pegado un salto O algo Si no, ¿cómo llegó allí, tío? ¡Dándole un tiro a esto o algo! Es que no sé, ¿eh? ¿Qué va, tío? Vamos a ver Si está aquí la escalerilla ¿Por qué no puedo subir? Macho No entiendo No me falla Algo que no veo Ya hemos gastado ahí Un cartucho tontamente Aquí Aquí no Si sí, hombre Venga dale Vamos a morir aquí Sebastián ¿Y ahora qué? ¿Hemos pegado un tiro a eso o qué? ¿Y hay otra? Madre mía Ah, vale, para empujarlo para allá ¿Va a llegar yo? porque okay, no entiendo, ¿eh? ¿Ahora? No llego, no llego a la... <ríe> no tengo ni idea, chavales Tendré que darle la otra vez a la otra No Entonces no entiendo Más manivelas, tampoco, ¿no? Yo Tazo porque no suben, tazo porque no Mierda, como un pito goma ¿Eh? Tiene que pegarle a la palanca, esa Vamos Digo yo, yo que sé Pues no Marca ahí, vale, pero qué Eh, tío okay, pero no. no Le pegue a la A la cadena O al trinquete Para que se desenganche Yo creo que eso, desde luego Vamos a ver, si le doy con la pistolilla Si no, pues utilizo el rifle Ese ahí, el trinquete este que... Ahí Uf. Difícil, eh oh. Cerillita Ah, no, que le tengo yo que pegar fuego a esto ¿Para qué? ¿Para qué? ¿No hay algo ahí detrás? ¿Una salida o algo? ¿Qué me dice que gaste yo aquí? La cerilla Ah, pues mira, me ha dado gel, él, creo, ¿eh? Creo, ¿eh? Voy a ver Esto aquí, otra cerillita Si me da gel o algo No parece, ¿eh? Me lo he inventado Ah, pues mira El otro ha desaparecido Al final Vale, esta tuya Me decía yo, digo algo tiene que haber Nada, otra llavecita ahí Buena Y nos escapamos por aquí oh, Ya, ya, ya, ya Ahora qué tío Ahora qué le hago yo a este que dispararle o algo No hago yo nada Ay, ay, ay No vengo otra vez, me, me, me ahí, en el infierno. ¿Qué viene, ¿Que me han pillado ahí cogiendo gel, tío. ¡Ah! Mal, mal hemos estado ahí. Uh -huh. Chungo cubata, verijar, eh. Vamos a ver. Pongo aquí a lanzar. No los pille, sobre todo. Ahí hay el fuego. Viene. Así es. Eh. Todo esto tiene de monstruo Queda un disparo Ay, La Laura, la Laura Ojo Lo eliminé Son dos rusos creo Tío Yo no, hombre no los aldeanos Sí, sí, no sé por qué salen los rusos A esto Polinari, Negrasova, Yo qué sé, bien, bien, bien Por ahora algo va bien me gustaría grabar, que no puedo. Y tengo que tirar para adelante. Oh. Qué chungo. <tsuprisa> Me quedan un... <tras> Mucho, Estás <tras> <tras> hijo, Beatriz, ya hemos hablado de esto. A, uh, a veces escucho su voz. El sol. Suena. Tan cercano y estuvimos en esta habitación ¿Me suena? Hola Miguel, bienvenido Saludos Me da mucho miedito Todo Claro que suena, tío ¿La radio o qué? Esta que le falta ahí el disco O lo que sea Bueno Está rayado. Ojo Que tenemos aquí La entrada secreta esta ¿Qué hacemos? La de secreta ¿Esto será para escondernos? En el otro lado había algo No lo sé ¡Ea! Capítulo 9 completado Menos mal Menos mal Bien, este ha tenido su miga, ¿eh? Ha tenido miga el capítulo Pero bueno Ya está pasado, ¿vale? El siguiente capítulo La... no sé qué eh, pues nada Aquí lo vamos a dejar Sí, lo suelo hacer por capítulos pues Voy completando ahí capítulos y así Voy llevando un control del juego Va por capítulos, pues voy haciendo capítulos pues nada, aquí lo vamos a dejar. Un saludito para todos, Peñitas. Espero que os haya gustado el contenido de hoy. Ya, sí, ya sabéis cómo podéis ayudar al canal. Suscribiros, que es gratis. Y darle al botón de like y comentarlo. Y compartir con quien queráis, con vuestros primos, con vuestras primas. vuestros amigos. En fin. Un saludito. Cuidarse mucho. Chao, chao.